plano tangente y derivadas direccionales. Consideremos estas dos superficies. Notemos que una es suave en el origen mientras que la otra tiene un pico. ¿Qué significa esto matemáticamente hablando? Sean F de un conjunto U contenido en R2AR y X0Y0 elementos de la intersección de los conjuntos U, U'. F es diferenciable en X0, Y0 si y solo si existe un elemento M1, M2 en R2 tal que desarrollando la expresión anterior. Intuitivamente, m1, m2 nos da la inclinación del plano que más se parece a la función en x0, y0. Primero, observemos que la gráfica de m1x más m2y nos da un plano que contiene al origen. Si a dicho plano lo trasladamos a x0, y0, f de x0, y0, obtendremos el plano tangente a la superficie en ese mismo punto. Sea f de u, contenido en r2 a R, diferenciable en x0, y0, elemento de la intersección de los conjuntos u y u'. Decimos que el plano que tiene como ecuación F de x0, y0 más m1 por x menos x0 más m2 por y menos y0 es el plano tangente a la gráfica de F en el punto x0, y0, f de x0, y0, donde m1, m2 es el vector que cumple la definición 1. De manera general, para f de u, un conjunto de rn a r, f es diferenciable en el vector x0 que pertenece a la intersección de los conjuntos u y u' si y solo si existe el vector m de rn tal que, Por lo tanto, podemos decir que f es diferenciable en x0 si y solo si el plano tangente a la función en x0, f de x0 es una buena aproximación para la función alrededor de ese punto. Pero, ¿cómo podemos encontrar al vector m? Derivadas direccionales. Consideremos f de u contenido en R2 a R y tomemos el vector x0, elemento del conjunto u, y el vector u, elemento de Rn, de tal forma que el vector u es igual a 1. La función f es derivable en el punto x0 en la dirección del vector u si existe el siguiente límite. Al valor de dicho límite se le denota como derivada direccional de f en la dirección del vector u en x0. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la definición anterior y la definición de derivabilidad para funciones de r en r? En general, la derivada direccional de f en la dirección del vector u en x0 es una medida de la razón de cambio instantánea de la función f partiendo del vector x0 y en la dirección de u. La derivada direccional tiene una interpretación geométrica útil. La siguiente función f es derivable en el punto 0,2 en la dirección menos 1 entre raíz de 2,1 entre raíz de 2. Al intersectar la gráfica de f con el plano perpendicular a xy que contiene a la recta x0 más h igual a 0,2 más h de menos 1 entre raíz de 2,1 entre raíz de 2 con hnr se obtiene una curva. La derivada direccional de f en la dirección de u en 0,2 es igual a menos 2 raíz de 2 entre 3. Esta es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 0,2,2 tercios. Es decir, la derivada direccional coincide con la pendiente de la recta tangente en el corte correspondiente. Muchas de las propiedades que cumplen las derivadas de funciones de RnR R, las conservan de cierta forma las derivadas direccionales, como las relacionadas con la aritmética de funciones. Por ejemplo, si tenemos dos funciones tales que la derivada direccional de F en la dirección del vector u en x0 y la derivada direccional de G en la dirección del vector u en x0 ambas existen, entonces la derivada direccional de f compuesta de g en la dirección del vector u en x0 existe, y además es igual a... Para ver lo anterior, consideremos los mismos f, el vector u y el vector x0, y tomemos g de xy igual a x cuadrada menos y cuadrada entre 4. Derivadas parciales sea f una función de u contenido de r cuadrada a r, fijémonos en un punto x0 en u y el respectivo valor para f de x0. Podemos obtener las derivadas direccionales de f en x0 en una multitud de direcciones. Particularmente nos podemos fijar en aquellas en las que se utiliza una dirección canónica dada por e1 o por e2, tomemos la derivada en la dirección e1, a esta la podemos ver de la forma recordando que e1 es igual a 1,0. A este caso particular de la derivada direccional se le conoce como derivada parcial de f con respecto a x. Se representa de la forma, análogamente tenemos, en general, si F que va de un conjunto U contenido en R a R2 y X0 que pertenece a U, para cada I que pertenece de 1 a N, se tiene que La parcial de F respecto a xy evaluada en X0 es la pendiente de la recta tangente a F en X0 en la yésima dirección canónica. De esta forma se puede ver a la parcial de f respecto a xy como la derivada de f en el iésimo corte canónico. Al vector se le llama gradiente de f en x0, representado como y es la mejor aproximación lineal a f en el punto x0 para funciones diferenciables. Por lo tanto, si una función f es diferenciable en x0, el vector m que buscamos y que cumple la definición 1 es... Adicionalmente, el gradiente tiene un par de usos importantes. En primer lugar. Si f es diferenciable, el gradiente nos permite expresar sus derivadas direccionales como la derivada direccional de f en la dirección de u en x0 es igual al producto interior del gradiente de f en x0 y el vector u. En segundo lugar, el gradiente apunta en la dirección y sentido de máximo crecimiento de la superficie. Como consecuencia de que la derivada direccional de f en la dirección de u en x0 sea igual a la norma de gradiente de f en x0 por el coseno de θ, donde θ es el ángulo entre el gradiente y u. Por lo mismo, en el sentido contrario del gradiente se obtiene el máximo de crecimiento de f. Regresemos a la función fxy igual a menos x cuadrada más y cuadrada entre 3 más 2, donde el gradiente de f es igual al vector menos 2x entre 3, menos 2y entre 3. Además, el producto interior del gradiente de f en 0,2 con menos 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2 es igual a menos 2 por raíz de 2 entre 3. Es el valor que obtuvimos inicialmente para la derivada de f en 0,2 y en la dirección menos 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Al recorrer el dominio hacia el origen desde 0,2, la superficie crece con mayor inclinación, pues el gradiente de f es igual al vector 0, menos 4 tercios. Al hacerlo, el punto en la gráfica va subiendo la superficie como si fuera un monte. Si usamos la derivada direccional, al tomar el vector u igual a 0, 1, obtenemos la inclinación de la superficie en la dirección y sentido del gradiente desde el punto 0,2, la cual es 4 tercios. En cambio, al alejarnos del origen sobre el eje Y, desde el punto 0,2, la superficie va de bajada. Además, en esa dirección y sentido está la mayor inclinación hacia abajo, porque el gradiente de F en 0,2 apunta hacia el origen. Es decir, si elegimos U igual a 0,1, entonces en 0,2, U va en la misma dirección del gradiente, pero en sentido contrario. Como la superficie va de bajada, la derivada direccional es negativa, y es el menor valor posible en este punto. Tal derivada es menos 4 tercios.